en el medio soy yo Tutorialer 68 y en este nuevo video pues le voy a enseñar a cómo poner un hack en el hip Speed que es este acá. ¿Ven? bueno, este, ustedes, ¿A ¿qué dice, uh -huh. ustedes siempre cuando lucen lo tienen bueno en plan de máximo. eso es Y al último les voy a explicar por bueno, van acá. Yo les dejo en la descripción este mismo link y bueno agarran y lo descargan y después si la descargas en fin después lo que tenemos que hacer es agarrar y hacer lo siguiente lo abrimos subimos esto al máximo para que ande más rápido el motor no es para que ande bueno en fin, aquí okay. insert eh, ustedes pueden ver que Teclado, están las teclas, insert y suprimir. Bueno, page eh, bueno, perdón, le eh, explicaba. Insert es para tener infinito nitro y delete es para meterle la carga de nitro. Por más que el auto no le haya el nitro, se pone igual. en, eso no sé para qué es. Page up, tampoco sé. Page down, tampoco. Super brakes. Bueno, no sé qué ustedes después leen y aprietan botones. Eh, el Y es para si vas a 20, lo duplica a 40, si vas a 40, lo duplica a 80 y esas cosas. Y la U era. no me acuerdo para qué era, pero creo que yo lo usaba. Eh, la I es para llevarla a 376 kilómetros de, un de una sola tecleada si la bajamos va a ser a 2 a 184 pero por eso yo les decía que lo pusieron mano esta la O es para darle un millón de dólares doble cámara lock ah sí la L es, bueno la L es para, para si van andando que se quede ahí la cámara y como está muy buen efecto inténtalo bueno y, y shift estos dos tampoco lo sé cuáles son el... Ah miren si acá tuvieron un palito sería el OLI bueno en fin amigos de YouTube, muchas gracias, chao, compartan, no se acuerdan, no se olviden de compartir la foto, de suscribirse, comentar, darle me gusta y bueno, unanse face, este face que nosotros tenemos. Bueno, me pueden pedir cualquier video, como ya saben ustedes Bueno, chao, hasta el próximo video. Chao.